Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Dígame cómo se ve, cómo se escucha. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ah. Bueno, dime respondo82. Bienvenidas todas las personas a este stream. Espera eh. antes de que me Gracias, gracias por avisar que se ve bien. Espero que se escuche bien también. Eh. Tiene calor y tengo la túnica, así que. <risas> eh... Uy. ¿Cómo está? Ya he logrado. Wow. Bien, acá. Y lo acabo de resolver el león de presente también. Bueno, bienvenidos todos a el tema 82 82. Casi el último stream del año, de hecho, acá en el canal. Eh, pasaron muchas cosas este año. Se nos fue Max del canal, fue a perseguir sus... Estamos eh, muy contentos, vino Lordi con un montón de energía y ganas de participar del proyecto, así que maravilloso. Y bueno, vamos a contarles más o menos de qué se trata esto hoy. Como siempre el tema responde, para cualquier persona nueva, charlamos un poco de... El rol en general, respondo cualquier pregunta que tengan ahí por el chat, porque pueda. Y estamos respondiendo y charlando un poco de todo lo que hay. Pero antes de irnos al tema de hoy, vamos a leer los anuncios Ya estamos acercándonos a fin de año, y con eso, nuestros últimos streams por si no vieron, les contamos que tuvimos Taberna Responde, todos juntos, ya está en YouTube ayer estrenamos el último capítulo del Nurem del año y el viernes sal, este viernes sale el último capítulo del Jardín eh, y la semana que viene, el miércoles, tenemos en un stream especial así que espero que puedan acompañarnos eh, es un pequeño stream de miércoles también y el último ¿sí? Y ya después nos retiramos, le vamos a seguro, felices fiestas para todos, y no volvemos hasta febrero porque nos tomamos vacaciones en el mes de enero. Estamos haciendo una revisión de los manuales especiales de Day de Candle, Kitasha, Van Rijgen, Fisman, y se viene Icewind Dale. Nuestra primera review de un manual de aventuras, fue re difícil hacer ese día. Vamos a cerrar el año con otro pronto que se va a estrenar la semana que viene. En enero, como ya dije, vamos a estar de vacaciones, de streams, de aventuras y videos. Hay algunas cositas pensadas por ahí, pero nada muy, muy, muy definido, así que todavía no. ¿no? Y por último, estamos, eh, estamos participando, estamos creando esta, esta fuente de donación para una fundación que se llama Propatas Rosario. Que es una protectora de animales, así que cualquier donación que nos llegue mediante cafecito, vamos a destinarla a Propata Rosario como para que empiece el año en contra Mucha gente ya nos ha enviado eh, su colaboración, a la cual agradecemos a, en, en de sobremanera, es algo impresionante lo que hicieron con todo eso, así que eh, si cualquiera más cualquiera quiere participar, este invitado, ahí está el Instagram de ellos. También pueden ir directamente y donarla a ellos, no hay ningún problema. Eh, pueden hacerlo. Pero bueno, lo importante es ayudar. Y ahora sí. Dime responde 82. Son un montón este año. Eh, Pasó de todo. Generalmente el segundo miércoles de cada mes es. Eh, eh, es el podcast, pero. La, como que fue todo un revoltijo de emociones la última semana y se complicó organizarlo y personalmente fue culpa mía <ríe> no lo organizé yo el podcast pero bueno eh, acá estamos así que nada vi muchos nombres nuevos gracias hay una persona que nos conoció hace poco por um, el stream el, el taller de crear juegos de rol en Chile. Espero, espero que haya servido. Es la primera. Es el primero de, de muchos que vamos a hacer. dije ahí en ese stream. El objetivo es crear un juego de rol. Y no, no me voy a detener hasta que esté todo escrito. Va a ser va a ser largo, me imagino. a serie de videos y de stream va a estar bueno. Eh, gracias por lo de mi barro. Así que bueno, si tienen... Eh, si tienen preguntas sobre el juego de rol. Si tienen preguntas sobre el, la taberna. Pueden hacerlas sin problemas. Eh, hay unas preguntas que me van a contar de responder Maestro Terido El admin le dará canastas navideñas al staff No le voy a mentir Los mencioné a las chicas varias veces Que me encantaría, digamos eh, Darles algo a, a, a todo nuestro querido staff Porque por ahí Mucha gente mira la taberna Y tal vez ve a mí muy presente O a las chicas que están viendo, en los videos o a Lordi ahora eh, tal vez no saben digamos, todo el trabajo que también hay atrás Hay mucha gente que nos ayuda Haciendo admin de Twitch Incluso de Discord O algo, muchas veces las dos Y son Son un equipo genial, son un equipo lindo Que me encantaría agradecerles de alguna manera Y estoy tratando de, de preparar algo Para, para el, el, el, los que nos sostienen De ahí Discord y acá en Twitch Espero, espero que se, se dé de alguna manera No puedo, no puedo decir nada porque Está difícil ya que digamos, está medio repartido por, por, por el Latinoamérica. Eh, seguimos con otra pregunta de Nutria. Yo cubo un gol. Por temas territoriales de Nutria Suprema. ¿Puedo bañar a Nutria Go? No, perdón. ¿Tenemos reglas para los baneos? No creo que, que, que cuestión territorial esté en la regla.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 Vaquero, ¿cómo recomendarías escribir los anuncios para el canal de anuncios de mesas? O sea, ¿cómo describes la mesa para jugadores? Y está el formato ahí, eh, no mucho, no, no se respeta mucho, como cada uno tiene su estilo. Pero yo creo que lo importante es, si querés atraer jugadores, es que no solo pongas el aviso en el canal ese, sino cuando ah, eh, trates de escribir en los otros canales. Se abre una mesa en tal lado, pueden venir a verla. Eso está bueno también. Y... Eh, la, la sinopsis es sumamente importante Es lo que le va a dar interés a las personas Es lo que vos estás mostrando tipo, Abrís un poco el telón Y es lo que ve la gente por esa rendija eh, Así que escribir una linda sinopsis Puede atraer a mucha gente no Es difícil escribir una buena sinopsis Es re difícil Es como hacer un buen trailer de una película eh, Vos tenés que dar la suficiente información Para que se interesen Pero no querés spoiler nada Así que para mí Si querés mantenerlo misterioso Solo misterioso, digamos Por ejemplo, como algo como Una figura encapuchada Causa problemas en un pueblo Y la gente necesita ayuda Y tal vez no suena tan interesante como El bandido de capa roja azota puerto del norte La gente está desesperada y necesita ayuda Entonces trata de, de, de que sea algo de, de darle más información, de, de escondé menos Espero que eso suya. Pero es cierto que hay un montón de gente jugando. Hay pocos. pocos DMs, hay pocos DMs. Siempre, siempre aparece gente que en el canal de quiero jugar rol y bueno. Rara vez aparece gente digamos, comentando que, que se abren mesas. Pero cada vez que se abre una yo digo, bueno, espero que se llene, espero que jueguen. La pasen genial. Busarda 97.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 ¿Cuál es tu Spider-Man favorito de los que hay en cine? Mi Spider-Man Spider favorito de los que hay en cine fue Spider-Verse porque no pude creer esa película la, la calidad visual y sonora de esa película me, me pareció inmenso Fue lo mejor de Spider-Man que vi jamás eh, La historia estuvo excelente, pero la música, lo, los efectos, la forma que te contaban la historia con colores así medio extraños por ejemplo cuando aparece Kingpin es... vos sabés que el personaje de Kingpin es inmenso y acá lo hicieron absurdamente grande y se siente eh, entonces la, la, el, el storytelling visual la forma que te cuentan la historia solo por verla, por los colores pareció brillante y después bueno, cada personaje tiene lo suyo así que para mí Spider-Verse fue hermosa fue lo mejor que hay y espero que hagan más en cuanto a No Way Home tengo que admitir que después de, de Endgame y Thanos, todo eso, como que perdí un poco el interés a Marvel eh, Luciana está un poco más enganchada, está más en el tema, sabe Yo, después de eso, como que bueno, listo Estuvo re bueno, me iba, me iba a dedicar a otra cosa eh, La última Spider-Man me gustó, estuvo divertida, pero... Pero de nuevo, no estaba re loco por verla pero Spider-Verse, si sale otra, voy a estar loquísima por verla. Ya, ya quiero ver Spider-Verse. Dos, si es que sale, espero, espero que salga, pues estuvo excelente. Furios320. Hola, saludos de España. Hey, hey, ¿cómo estás? ¿No tienes pensado hacer colaboraciones con jugadores masters de por acá? Nos encantaría, nos encantaría eh, hacer algo con gente de España. Hicimos una sola, hicimos un. Una sola o dos, no me acuerdo. Este año hicimos un podcast con María de Rol Altivitum. de hecho juega en, en varias mesas de allá, es una genia María, y um, hablamos sobre los conservadores en el rol y, y buenas ideas como para usarlo. pero nuestro gran problema con la gente de España es el horario, de hecho se nos complica organizar con México, que a veces tiene como tres horas más, nos encantaría, nos encantaría porque allá la movida de rol es, es mucho, mucho, mucho grande, y sería lindo porque hay muchos, hay nombres copados, Allá de, de gente que... Como que... Que promueve mucho el rol. Ah, no, miento. También jugamos... Tristecas nos invitó a jugar... Me invitó a mí a una mesa... De ratas en las paredes... Con... Eh, Master Pifias... Y... Eh, Noviembre Nocturno... Que estuvo buenísima... La mesa... Eh, y... No... Creo que hubo otra colaboración... Pero me encantaría... Eh, es cuestión de organizar... Probablemente para un fin de semana... Eh... Temprano para nosotros O sea, muy temprano para nosotros, más temprano para ellos Para aquel lado Pero les juro me encantaría Y, y de hecho, eh, muchas veces pensamos que es una pena Porque hay gente que nos viene a ver de España Y tal vez es muy tarde para ellos Nuestro horario, pero bueno, hacemos lo que podemos Con, con nuestra agenda también nosotros eh, Pero sería muy lindo Sería muy lindo poder compartir con Con alguien más de, de allá Maestro Terio, ¿prefieres a Scorpion o a Sub-Zero? Por alguna razón, para le la ya las sé cuál es. Eh, siempre, siempre que tenía que elegir personajes en juego, en un videojuego, lo que sea, los primeros... Eh, yo me sentía primero atraído a los que manejaban el frío. Así de sencillo. Eh, si eran... Era, era, tiraban hielito, yo ya estaba ahí adentro. Así que... Sub-Zero siempre fue mi campeón. Eh... Y había muchos poderes que me gustaban en aquel momento, pero el que más divertido me parecía era el que manchaba el piso con, con agüita y se resbalaban. Ese era... Ese era genial. Sony 29... Sony DR... 27, perdón. El 29 va a ser el próximo stream de creación... No, no, perdón. Por una cuestión de organización, eh, vamos a volver con el stream de creación de juegos de rol recién en febrero. El último stream va a ser el próximo, va a ser el 22 Va a ser un... Un, un stream medio especial, cortito también eh, Pero no, el de creación no va a ser el 29 Porque el 29 yo voy a estar de vacaciones Tengo la suerte de poder ir a visitar a mi hermano Y voy a estar ahí Pero eso sí y bien empiece febrero, regularmente, todos los meses va a haber un stream de creación de juegos de rol En el cual voy a estar ahí charlando con el chat, compartiendo ideas, viendo qué pasa Además me da tiempo para investigar un poco cómo es eh, inventar Así eh, que bueno, gracias por, por estar ahí esperando espero, espero que el primero les haya gustado, fue muy difícil a mí, todavía me da un poco de vergüenza hacerlo Pero bueno, a partir de febrero, todos los meses, va, el último miércoles va a ser de creación de juegos Adria. En DD siempre dicen que hay tres pilares: combate, charla e investigación. ¿Cuál dirías que son los sistemas de la llamada en, que son? En sistemas como la llamada de y ratas en las paredes. Uh, me encanta. Es. Investigación. Escapar. Eh, y. Eh, espiar. <ríe> Yo creo que son eso <ríe> en, en estos juegos de, de terror. porque.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 eh, me gustó esa pregunta, relina linda. <risas> Vaquero pregunta, ¿qué videojuegos RPG te gustan? Eh, ¿Qué videojuegos RPG me gustan? Eh, yo soy muy fan, creo que ya lo dije, del Neverwinter Winter 1. Es algo que, que nunca. Me encantó. El Neverwinter Winter 1 fue un, un gran gran juego. Uno de los mejores juegos de. de Dungeons Dragons que hicieron, para mí el último. Eh, los Fallout, estuve jugando hace un tiempo al Fallout 1, al Fallout 2, creo Y... Son, son excelentes Y quiero, digamos, quiero jugar cada tanto Ir actualizando los Fallout hasta llegar al último, que no tengo ni idea qué es, porque el último... ¿Qué más? A ver... Si bien me gustan los juegos de RPG, yo soy más de otro estilo de juego oh, el Witcher 3 lo jugó un rato, estuvo re bueno eh, Pero era como... pasivo, ¿no? Siempre hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para avanzar eh, y, y no lo continué, pero... Hermoso, visualmente, visualmente una, una, una cosa impresionante el Witcher Y la música también eh, Acá veo muchos conocidos Y por Planescape Torment lo jugué en aquel momento no estoy del todo seguro si lo entendí bien en aquel momento, simplemente jugaba el juego, pero por ahí me perdía los diálogos eh, Y... igual es un gran juego Después el Divinity 2, el Disco el Disco lo hizo, me recomendaron hace poco, Vilas of the te tiene un amigo muy fanático eh, el Pathfinder Maker también me lo recomendaron Ah, bueno, el, el Vampiro de Mascarada, Bloodlines... Juegazo, juegazo, juegazo, se los súper recomiendo si les interesa Vampiro. Vampiro eh, tiene gráficos viejos, porque es un juego viejo Pero la historia eh, La forma de que usas las disciplinas Todo eso es excelente ¿Qué más tenemos? Ah, los Baldur Gates, claro Y después no jugué mucho eh, No jugué el Skyrim, por ejemplo Yo sé que, bueno, hay mucha gente Ah, los Knight, Knights of the World Republic de Star Wars Sí, los jugué Pero últimamente Me están gustando mucho los juegos de sigilo Y los juegos De, de disparar, por ejemplo, jugué el Doom Eternal Me dejó una... Un, Calorcito en el pecho, me encantó el está Buenísimo extremadamente poderoso Purgando demonios de, de la tierra <risa> Arcanum A ver... No, no lo juega el Arcanum Alguien me habló de este juego Me dijeron algo de steampunk y... Y nada más, pero las imágenes que estoy viendo están muy muy buenas tiene, tiene ese sentimiento de, de RPG antiguo que se dice, métrico. Y jugás con con la party. Total, gracias. Eh... Johnny. Vaquero. Necesito enemigos con CR muy bajito para una party del 1. que se puede encontrar en una mina nana y que quede en blanco a Jude. ¿Enemigos nivel 1 de una mina? Eh... Tal vez podés poner algún elemental de fuego chiquitito, digamos, que le haga daño de fuego, pero que sea fácil de meter, tipo... Elemental de chispas, así. Eh, o, o alguna criatura de carga, incluso. Eh, que esté muy enojada, tipo una mula, ponele... Vaya y los ataques porque le ocuparon el espacio, le patieron el agua, pone, algo así. Sería algo así, <risa> algo bien... Bien simple, bien chiquitito eh, Pero... Pero digamos que tenga... Es un enemigo formidable para el momento Una mula en nivel 1, tal vez para un solo personaje puede incluso hasta de difícil. Una patada de esas seguro le saca la mitad de la vida eh, O incluso, no un enano, sino un niño enano que, que quiere ser el guardia ahí. Y quiere defender a su reino y no los va a dejar pasar y los pelea y ellos no creo que lo tengan que matar porque no quieran entrar ahí <coughs> acá Tony DR, eh, los Baldurs que te parecen los Baldurs, sé que son pegazos pegasos, pegasos de DRPG, además muy muy clásicos, muy, con mucha historia Al 3 no lo jugué <risa> 3 no lo jugué Pero la cinemática que, que tiene el juego ese es simple Está el, Las otamentes con su ilus ahí ando por la ya, agarrando gente para las ceremorfos y, y vienen los dragones de fuego con portales a destruirlo, no Dragones rojos Eso fue tremendo Y no lo jugué Está ahí guardado en, en las reservas cuando tenga tiempo lo, lo Pero el 2 estuvo buenísimo. Y del 1 no me acuerdo nada. <ríe> del 1 no me acuerdo nada de nada. Melios, ¿qué te parece así como cuestión un forjado bardo? ¿Cómo la ves? Me parece que van de la mano. Desde, desde. Desde que se puede. Se hacen maquinitas musicales. No veo por qué no un forjado. Puede hacer música. Tal vez incluso, digamos, usa su... Tiene partes de su cuerpo donde hacen un ruido, tal vez tiene una caja musical, ponele Y él agrega un instrumento encima se so siente que puede ser re divertido hacer algo así Y podés cambiar la caja musical para tocar otros temas eh, suena, suena divertido, no, no veo por qué, no, para nada Y si no querés hacer algo con música, también puede funcionar Tengo eh, más el estilo un heraldo una bandera O un estandarte Algo por el estilo también Hay que buscar la manera Suena Suena genial suena. Me había olvidado De los forjados cuántas raza que hay <ríe> eh, Poliquia ¿Crees que los juegos de rol Podrían mejorar? Inventar algo Por ejemplo Sacarle otras cosas De 20 vídeos Veo que el día 19 son puros de ideas ¿Crees que hay mercado Para algo nuevo? Sí, definitivamente De hecho El...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 ¿Dónde estaba? Acá, vaquero ¿Cómo era para poder pedir permiso en la cuenta de D&D Que me interesa leer algunos de los que hay ahí, pero no me acuerdo cómo se pedía Ah, después escríbeme por Discord y después te los paso eh, Para cualquiera que nos esté mirando en, en el Discord de la taberna tenemos una cuenta de D&D En el cual, digamos, vamos agregando manuales cada tanto Tenemos algunos ahora y, y vamos a ir agregando un todos los que podamos a medida que dure esto, hasta que tengamos todo el material de día. A día. Así, así la gente los puede leer. Espero que lleguen, a, que los traduzcan en español algún día. En día de día, estaría genial. Imagino que lo van a hacer. Perdón por eso. Así que si quieren pasar por el Discord y, y tal vez chumear alguno de los. Buzarda. La música de fondo es relajante. Sirve para sesiones de estudio. ¿Cómo se llama el tema? No tengo ni idea qué tema. A ver. Este es un tema que nos hizo Max. Que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿ves la producción me puede ayudar, ¿te acuerdas? Yo no. Eh, es un tema que nos hizo Max. Eh, eso es un Funzipano. Yo tomo ahorita. Está suave. que no es internet tony no te gustan los programas de simulación de dados para jugar eh, cuando estamos jugando eh, en anurem y estamos usando adiños y está muy bueno porque eh, para nosotros es más fácil mostrar los resultados de las tiradas y de hecho cuando juegas online vas a tener que usar un simulador de dados eh, no me gustan los dados 3D que hay, porque como streameamos tenemos un espacio limitado para mostrar los dados y ese espacio no siempre muestra toda la pantalla Así que no estoy del todo convencido, pero por una cuestión de stream Si jugás solo online, sin, sin hacer nada más que eso, con tu mesa, creo que los dados 3D son genial. ¡Pum! Tengo un problema, sufro ansiedad y cuando soy DM me pongo muy nervioso e idealizo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 le doy al grupo que haga las escenas del capítulo anterior, porque a mí me, a mí me cuesta mucho empezar y darle inicio a la partida, ¿no? Eh, y eso me da mucha ansiedad. Pero sí, eh, como tal vez te sirva eso, le puedes decir a tu bro, bueno, cuéntenme qué pasó la última vez. Mientras yo preparo, he de hacerlo. Y de paso vos te vas relajando y ves, digamos, qué es lo que se acuerda cada jugador, qué le interesa a cada uno. Y después vos podés empezar. Eh, lo mejor que puedes hacer también cuando estás así ansioso Es empezar despacio Si vas a hacer una descripción Date tu tiempo Nada de acelerar Porque la ansiedad y el apuro generan problemas Entonces si estás ansioso relaja o sea no relaja porque es difícil Pero anda lento Sea ansioso lento Te va a ayudar muchísimo a, a poder tomar decisiones A medida que, que va avanzando Lo que sea que estés haciendo Si estás decidiendo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 ¿Jugaste el templo del mal elemental? Sí Este es uno de los, de los RPG que más jugué, de hecho me acuerdo de chico, del templo del mal elemental y estaba buenísimo El tema es que yo no tenía una computadora buena en aquel momento Y cuando entrábamos en un... creo que era el templo, cuando llegaba al templo del mal elemental Había un montón de fuego y animaciones, que sé yo, y se me, se me demoría y no podía jugarlo Pero me encantaba el templo, era re divertido No me acuerdo mucho de los pisos. Otro que jugué De aquel momento fue eh, Icewind Dale, estaba re buena también Javi X Black Así como sos Ralero, también sos gamer sí no soy tan, tan intenso Tan tan dedicado a gamer Digamos, le, le dedico mucho tiempo a la taberna Así que cada vez juego menos jueguitos eh, Pero por ejemplo Hace un año creo que estábamos jugando LoL Fue re divertido jugar LoL Juego eh, mucho mucho Dota 2 Dota 1 Y el Dota todavía está instalado acá Cada tanto juego o algo eh, ¿Qué más? Estuve jugando al Dishonored 2 hace poco De hecho hay un juego que estoy esperando que se llama Scorn Que sale el año que viene eh, Es un juego que está... Toda la estética está basada en eh, un artista que se llama H.R. Giger Que es la persona que inventó a alguien, que a alguien Y... Me encantó desde que lo vi ese juego y dije, wow, esto es súper extraño ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, le dije que jugó al Doom, el Doom me encantó Eh... Juego, esos juegos son rápidos, explosivos, empiezan y terminan y listo. Eh, después hay muchos títulos que no jugué eh, principalmente porque... Por el tiempo, ¿no? Sobre todo en, en los últimos años, digamos, mi tiempo de juegos se redujo mucho. Por ejemplo, Luciana juega mucho Minecraft. Eh, pero yo no, al Minecraft no. No, le pude, no me pude interesar, no, no, no me enganchó. Al Dishonored jugué, fue el 1 buenísimo eh, además lo que me gusta del Dizono es todo el setting que tiene, medio steampunky eh, el 1 es sobre una ciudad de una plaga, así que está todo medio podrido el 2 ya es un poco más lindo eh, pero si, sí, no soy gamer dedicado para nada, pero juego, juego.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 Ah, me he acordar de DoFu No, lo, vi los dibujitos, me parecían súper tiernos los dibujos Estaban re lindos, no, no los jugué eh, Ahí vi que me preguntaron si... Esta pregunta si son Melios, perdón Me eh, preguntaron si jugué... Ahí eh, está Bueno <ríe> eh, Ah, el último Tiff, lo jugué el último Tiff, me encantó, estuvo re divertido Los juegos de Sigilo me gustan me encantó el Sticks, que eso es un trago rogue, un trago así pícaro que vas eh, descubriendo todo un plot gigante y robando el más Elfos malos, principalmente Wow, eh. No hay más preguntas, ok um, a ver qué dice Catulus, si sí, básicamente en el único enfrentamiento que tuvieron dos jugadores terminaron en el hospital y uno arrestado por dispararle a alguien a quemarropa. Claro, eh, a eso me refería con las consecuencias reales de, de tener armas en la vía pública. Sería sería complicado, digamos, ir, incluso digamos tener, dale que tenés un hacha de bomberos. ¿Por qué tendrías un hacha de bombero en la calle? Sería muy complicado poder eh, es, explicar eso a, a alguien o que la gente no se te aleje, incluso que alguien llame a la policía por eso. Aria, ah, ¿de qué juego harías una campaña o oh, one shot? Me oh. gusta esto. gusta, ¿de qué juego haría una campaña o one shot? Hice esto en el pasado, hice una partida en Dota en... Los chicos hicieron un grupo de personajes Y la idea era eh, medio modificado Pero um, venía... La idea era que ellos tenían que encontrar un, a haber un camino donde hay una torre y Ellos tienen que destruir la torre, iba por ahí Y se encuentran con uno de los enemigos del Dota defendiendo la torre Así que era, digamos, un bate táctico o lo lograban Estuvo muy interesante ese porque no solo era combate, digamos, sino era tratar de meterte a la noche, sabotear, todas las cosas que puedas hacer en el rol, que no están limitadas por eh, las reglas de los videojuegos. Uh, pero, ¿de qué jugar una campaña? One shot. Hay un juego que me gustó mucho, que es bien indie, que es eh... SCP: Time and Si sí conocen los SCP, pero. Es un objeto de conejo de Internet muy grande, muy eh, Una organización ficticia creada por la gente que escribe eh, Se encarga de agarrar y contener eh, anomalías sobrenaturales, psíquicas, lo que sea Y las guarda todas para investigar Y el juego se trata sobre que un día se rompe todo en el lugar donde estaban guardando las cosas Y vos sos un, uno de los sujetos de prueba y te querés escapar y están todos estos monstruos dando vueltas eh, y además de eso Les un montón de SCP. Leí un montón de SCP Y eh, De hecho intenté hacer Ah la hice, hice una campaña de un SCP eh, Una pequeña partida de SCP Con, con los chicos que estaba buena eh, Hay una Hay una gama de los SCPs Que son Mnemónicos Que tienen que ver mucho con la mente Y con Recuerdos y cosas por el estilo. Y tenían que escapar de un ser que eh, consumía información. Y la manera que tenían de contenerlo y de, de, de atraparlo era tipo eh, tirarle libros. Porque cuando tirabas un libro o algún CD con información o un disco rígido o lo que sea, se quedaba absorbiendo esa información. Entonces se eh, retenía. Eh, algo por ahí iba, no me acuerdo. Bien. Eh, yo haría algo de SCP. Justo esa pregunta. Usarda <risa> Pregunta aleatoria. ¿Qué raza fantástica. raza fantástica más odiada. La que su lado racista. Eh, eh, Tal vez el humano. Siento que. Eh, o sea, está, está esto siempre de ¿por qué jugás un humano si podés ser un dragón, no? Eh, o podés ser cualquier otra cosa. Pero. Eh, pero no creo. Eh, Tal vez la raza con, que, con la que menos me, me tocó jugar son con Gnomos. No solo a mí, sino a jugadores de mi mesa que nadie se elige a los gnomos. No es que la odio, sino que la conozco casi. Eh, me guste. No me guste. Sí. Estoy eh, sí seguro. Los enanos me encantan. Los medianos son muy divertidos. Los Tiflings están buenísimos. Los Dragonborn están geniales. Eh... Los semielfos están bien. Siempre, siempre le encontraron una vuelta interesante a los semielfos. Estoy seguro. A ver, vamos a ver las razas rápidamente. Así. Seguro me acuerdo. Por encima hay un montón de razas. Hay un montónazo A ver. ¡Uy! No termina más esta <risa> línea. Ajá Aquí tenemos Asimar Goblin, Hot Goblin, Press Lagarto Los Kenkus puede ser Por este limitante de, de... De... ¿Cómo se expresan? Esto es algo que charlamos en otro stream, ¿no? Pero la idea es que eh, Es difícil Jugar uno de estos personajes sí que caiga mucho en el estereotipo de De Kenku común todo repite y hace chistes pero tal vez estoy equivocado no, encima ponen los oxodón que son los elefantes esos están buenísimos me encantan uh, no sé yo siento que cualquier cualquier raza puede venir bien tortugas huecos. No, no, no puedo responder. Tony DR, el Conan Exiles? No, no lo jugué. Eh, pero lo vi. Leí todos los libros de Conan. Que es una de las sagas que completé y me encantaron. Tanto que hace, hace un tiempo, no hace poco, hace un tiempo salió la nueva versión del juego de rol. Y lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero sentarme y ver de qué se trata. Porque el mundo de fantasía de Conan es muy divertido, muy extraño además. Eh, extraño y Conan el, esa fantasía de, de Conan donde es todo medio está todo mezclado no porque en, en el mundo de Conan te puedes encontrar cualquier cosa eh, qué pasó ahí eh, Bueno, perdón Fran, no sé qué pasó Al parecer te bañaron Conan tiene, tiene algo que siempre me atrajo Que es fantasía muy extraña en, todo, en las historias vos vas a ver Hay piratas, hay monstruos, hay ladrones Hay eh, brujos Hay ceros, hay lo que sea Entra todo ahí en, un, en una mezcla muy divertida Y no jugué Conan Exile pero voy a buscarlo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 De, de, de estos, de los manuales que nos gustan a nosotros, los DMs eh, puede ser una buena idea. Siempre es una buena idea. Pueden regalar un, un manual a su DM, háganlo en grupo o solos, se los va a agradecer. Bien. Incluso si es un juego que no conoce, va a disfrutar. Sí, eh, definitivamente. Eh, Javi, ¿qué onda las reglas básicas gratuitas de D&D que está en la web de Wizard? ¿Es tan bueno como parece?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 Acá estamos, perdón. tuve que servir <ríe> eh, Vaquero, ¿Has escuchado el podcast Paciente63? Es una serie de Spotify muy buena, te la recomiendo No, no la escuché, de hecho el otro día charlamos de Spotify Y hace mucho que no escuchamos nada de Spotify Esto de estar encerrado acá Paciente63, lo voy a guardar Pache, eh, contanos con qué comida del Hero Fist comenzaría los videos de cocina bueno, para cualquiera que no sepa eh, Hay un libro de cocina de D&D Que se llama Los Héroes O Heroes Fist Y hay muchas recetas Hay recetas humanas Medianas Elfas Enanas Y eh, Otras eh, En esa otra incluye eh, Dragonborn de Orcos Creo que más Creo que Los únicos Los únicos los, los únicos que, que tienen una receta extraña extraña son los Dragon boards, que uno de los ingredientes es un mediano, eh, que lo puedes sustituir por otra carne. Pero parece los Dragon Balls comen mediano. Eh, <risa> por ahora estuve practicando mucho la comida de nana. Y... Y siento que me está saliendo eh, me, está, me está saliendo bien la comida de nana Y creo que empezaría por esa Porque es la que más conozco porque, Por ejemplo La la comida de los medianos Tiene como pastelería Y no soy tan buena Y lo de los elfos Requiere un poco más también de De, de panificación Y soy medio malo con esas cosas Así que es una práctica La de los humanos No hay No hay grandes descubrimientos ahí ¿no? Pero bueno Empezaría por los enanos. Probablemente por alguna de las carnes. Randelbert. Oh! ¿Cuál fue tu libro favorito de los que sacaron este año para D&D? Está re difícil. Está re difícil porque salieron un montón de buenos. Tasha me encantó. Tasha estuvo buenísimo. Van Richen me parece. Creo que va a ganar Van Richen por una cuestión del terror. Pero Fisban está muy cerca. Son esos tres.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 es re lindo y eh, que para mí está entre esos entre esos dos incluso más que Talla porque Talla tenía demasiado va vale, demasiado Tenía muchas cosas para los jugadores algo que bueno hace que generalmente los manuales eh, con, con más cosas para los jugadores son los que más se venden y por eso digamos los manuales tienen muchas cosas para los jugadores eh, pero la información de Talla estuvo buenísima las cosas copadas los climas y todo eso me pareció re lindo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 y toma nota de los dragones, muy... me, me gustó, me gustó el FIFA en tu opinión. Warhammer Fantasy o 40k? No estoy muy familiar con Warhammer eh, Vi el Fantasy, me gustó pero el 40k esos soldados gigantes con armaduras súper indestructibles que van tipo Tiroteándose con aliens, me pueden, me pueden. Eh, <ríe> simplemente me, me interesan. Eh, un amigo estaba, me acuerdo, no me acuerdo qué juego de, estaba dirigiendo, pero era un juego de Warhammer 40k en el que los jugadores eran estos super soldados, una armadura gigante que eran son inmortales. La única manera que tienen de morir es que los desmiembren o que le hagan cosas por el estilo. Eh, y... sí, los marines espaciales, estación. Y tenían estas cosas gigantes y tenían que ir a pelear contra uno. dinosaurios, aliens, tectoides, qué que, que sé yo eh, el juego eh, extremadamente brutal y, y violento eh, eh, pero, no, pero no... Pero creo que es lo que más me atrae, digamos, no sé mucho más que eso de Warhammer 40k Y Fantasy está lindo Es diferente, es muy diferente a lo que es D&D eh, el, el sistema de la magia Es mucho más raro y mucho más volátil La magia no es tan, tan Estructurada y tan, tan Consistente como es en D&D Porque en D&D haces Decir las palabras y sale siempre mano de mago De la forma que vos quieras y la controlas En Warhammer tal vez eso salga Tal vez haya errores digamos. Haya complicaciones ¿Jugaste al Willy? Yo siempre quise hacer un juego de rol ambientado en un internado eh, Hay algunos así eh, No me acuerdo ahora el nombre Cómo era el que vi Al Willy lo jugué un rato, un amigo lo jugó Fue divertido en su momento, éramos muy jóvenes Cuando salió eh, eh, Un juego de rol internado suena bien eh, Es como... Bueno fueron los nombres de estos juegos? Era... Eh, la idea era que un juego de rol de, de, de adolescentes o, o jóvenes adultos en un internado y tenían pasaban aventuras, generalmente alguno termina con poderes y se enfrentan al malo eh, bien de ese estilo, estaba bueno usarla por, por curiosidad ¿viste la frecuencia de Kirlian? me encantó la frecuencia de Kirlian, fue excelente la frecuencia eh, para cualquiera que no lo vio, es una serie animada argentina de cosas sobrenaturales las recomiendo que las vean porque... Eh, la verdad... Creo que es uno de los mejores productos que vi en el último tiempo. Así. Audiovisuales de Argentina, sobre todo animados. Fue, fue impresionante la... Vida. Enganchó desde el momento cero y no la dejé de ver hasta el final. Súper recomendable. Walker. Yes. Los enanos comen lo mismo que los humanos Pero en chiquitito Los, eh, los enanos en realidad miden como un metro veinte eh, Y no, no comen lo mismo Por lo que yo estuve viendo del manual No soy muy experto en, en, en la cocina de fantástica Pero los los enanos tienden a comer más tubérculos Más papas, más zanahoria Cosas que salen del piso, que están más cerca Y... Eh, Comen también, digamos, animales, pero no... Por ejemplo, no, no vacas. Sí hay cabras, sí hay cerdo, pero no, no, no vacas como los humanos. Eh, los elfos tienen más frutas, más duras. Los enanos es toda una comida mucho más rápida, es más... Eh, más funcional. Hay uno de los platos que es para comer mientras está trabajando, por ejemplo. Eh, no me acuerdo cuál es. Eh, y los medianos son más relajados Hay un, hay, un una pregunta, hay, una pregunta, hay una receta que es Guiso de todo Entonces la lista de ingredientes es así de grande Y está todo lo tiras a la olla en diferentes momentos Y... <ríe> eh, bueno, comés el guiso de todo Ahora que lo pienso Hay alguna foto o video donde estés sin la túnica Creo que hubo un par eh, creo, que, creo que hubo un par así Pero no estoy seguro No, no sé cu ni cuáles son <ríe> Los vídeos donde no salgo, salgo sin tunic Catulu, ¿de dónde salen los dragones de gemas? A ver eh, Porque eh, Esto lo leí en el coso Pero quiero ver, digamos, de dónde salen Eso es una buena pregunta No estoy seguro porque los metálicos Los, los son Hinchan por Bahamut y los de cromáticos Hinchan por Yamat Pero no me acuerdo de esos los de Gematriz. Encima estoy seguro que le, lo leí en Fishman hace un par de semanas eh, eh, Vamos a buscarlo bien Lo que sí, eran eh, eran dragones viejos o sea, existían mucho mucho antes de, de Fishman Dragones Pero me pregunté, ¿dónde eran? Ah, bueno, al parecer, digamos Vienen de, de otro dragón Estaban en una cosa que se llama los, los planos interiores eh, Hay más información en el libro. No, no puede ser que no recuerde, lo leí. Eh... Claro. Encima los dragones de gema están geniales. Me re gustaron los Dragon de Gema. Eh... Y la idea de estos dragones es como que. Eh... Así como Tiamat es mala y es bueno, eh, ellos vendrían a ocupar la parte neutral. Pero no estoy del todo seguro. Buscar lo mejor. Fran ¿cuál es tu metahumano favorito de Shadowrun? <risas> uh, esta está bien. No sé si la escucharon. Voy a buscar, hace mucho que no veo. Esta voy. Mucho que no me meto con... Adoran. Pero sabes que yo siempre... Eh, siempre tuve afinidad a los enanos en estas cosas Siempre <ríe> eh, La idea para cualquiera que no sepa Shadowrun es un... Juego medio futurista donde en algún momento... Eh, apareció la magia y aparecieron razas mágicas Y todo está controlado por corporaciones, es muy grande... Eh, muy complicado Y tenés Se llaman los metahumanos A tipo, la raza, entre comillas eh, Yo creo que estoy con los enanos Sí <ríe> Seguramente enanos Como para empezar Pachi intentando Spoilear ¿Dónde está el nube solitaria? Se van a descubrir Usarla. En DD, ¿qué quisieras traer de vuelta de ediciones anteriores? Uh, la pregunta. Eh... Quisiera traer de vuelta. La que más jugué fue 3.5. Las anteriores no me lo acuerdo casi nada acá. Eh... O sí. Yo creo que estaría... Eh... Estaría, ma... estaría interesante que ese... Pueden elegir feats más, más seguidos En 3.5 cada 3 niveles los personajes tenían una dote Las dotes eran otra cosa No eran lo que son ahora eh. Ahora generalmente las dotes tienen 2 o tres efectos, eh. Pero, eh, de 3 efectos Pero en D3 3.5 tenían uno solo dos máximo Pero estaría bueno digamos eh, Que se puedan elegir un poco más seguido Que no sean una opción entre una u otra cosa Yo creo que haría era una de las cosas que traería Serían personajes mucho más raros. Um, y a mí me gustaban las clases de prestigio. Y bien ahora están los caminos, las clases de prestigio eran diferentes. Eh, era un momento donde el personaje revelaba su poder o, o, o conseguía un cambio profundo. Y estaba bueno. Estaba muy interesante. Tal vez de otra manera, ¿no? Porque era medio, medio tosco el tema de las clases de prestigio. Un requisito de habilidad generalmente Nivel, dote uh, Fran, ¿cuál es tu dragón favorito actualmente en D&D? A mí me gusta el dragón azul Que es re malo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre re complicado, pero se llama la tormenta del desierto Mando a pronunciar mal Imrit la tormenta del desierto es un dragón azul recontra de re malo re malo un montón de magia y me encanta me encanta sí eh, eh, definitivamente este, este es mi dragón favorito eh, de D&D ahora mismo eh super malo <ríe> super es lo peor que hay eh, ¿Qué más tiene? Tiene una pila... Acá está en, el, estoy en la wiki dice... Tiene una pila de oro gigante, masiva. Está protegida por elementales de aire. Eh, eh, a los que le flotan monedas al su cuerpo. Eh. Tiene de sol. Tiene seis sarcófagos con resto de los Neteris. Y un... Una Lord Mommy Que está ahí guardada este, este chabón está El tesoro de él son cadáveres de gente Super poderosa Imagínate, Está re eh, Tiene un par de hijos eh, Es una persona malvada Si no me equivoco En, en, en Storm, Kings, Storm Kings En el par del Rey de la Tormenta Ahí está eh, Aparece uh, Admucha. mucha Bueno, usas el Tail Spire Eh lo compré y lo usé muy muy poco eh, Porque me complicaba mucho el tema de, de, de armar los mapas y requería tiempo Lo que sí, encontré un montón de, de recursos gratis Tipo gente que armaba puentes y te lo regalaba eh, Todavía sí que no les dediqué mucho tiempo Y mm, me encanta el test las, las veces que lo puedo usar No podía creer, es simplemente muy bello Te permite contar una historia muy copada Pero yo siento que le falta una parte importante Y es que eh, a veces no hace falta Tener todo un terreno magnífico A veces simplemente querés mostrarles una imagen a los jugadores Dices: bueno, están en esta taberna Y no, no hace falta que hagas todo Porque eso requiere que hagas Cada una de las locaciones a las que vos vas a jugar Para mí está bueno el tema Del terreno que plantean Para Para combates o para Escenas específicas pero después simplemente podés sustituir, podés poner una imagen y que sea el lugar donde están. Eso te ahorra muchísimo tiempo. Pero me parece genial. El TELPAR me parece genial. ver ¿Qué empresa usarías en una partida de Shadowrun basada en el mundo real? Tesla. Seguro. Algo raro ahí. Eh.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 pero por ejemplo Aztec, o Aztecnology como... hacen eh... cosas re turbias, super oscuras sí, Y no me voy a poner a leer ahora de Aztecnology porque es un agujero de terrible. De... pero buenísimo Rundle, ¿Para cuándo vio de Talespire? La verdad es que no tengo ni idea, porque hace tanto que no lo uso, lo salió, lo usé un rato Vi la magnitud y la, la potencia que tiene, y no lo bueno. Debería hacerlo de nuevo ya debería, debería sentarme de nuevo eh, Porque... Pues está lindo el Toyspire Está lindo Y cada vez lo mejoran más Yo quiero... Quiero que las... Que haya como más posibilidad de animación de hechizo y esas cosas Para... Para que sea realmente copado Por ejemplo, para poder tirar una bola de fuego uh. Bucerda Me acaba de surgir una duda ¿Cómo funciona la genética en D&D? Si tu papá orco y mamá mediana se quieren mucho ser un orco mediano Hay un manual de D&D no oficial Que se encarga de responder todas estas preguntas Hay una lista de criaturas Es una tabla La lista de criaturas de cada lado y Te dice qué pasa con cada una Algunas razas no, no son compatibles entre ellas Y no pueden, digamos, tener una progenie Pero otras sí, y sale algo eh, Y hay más cosas en ese libro Relacionadas con este tema eh, lo cierto es que de Cuestión oficial No hay mucho Sabemos que puede haber mi herfo, Sabemos que puede haber mi orco eh, Pero después No sé Después generalmente Depende del DM Pero está este manual Que no me acuerdo Cómo se llama manual muy extraño Ach. Tengo una pregunta Que siempre me olvido ¿Qué regla mecánica Te molesta Cambiarías de D y D? Una pregunta eh... la iniciativa Creo que la iniciativa puede ser diferente El tema es que es medio molesta, a mí me molesta a la hora de, de, de empezar el combate Tenemos iniciativa y, y siento digamos que eso es algo que podría Podría modificarse más seguido en vez de ser tan estática Que sea más, eh, más fluida a más que uno queda mejor parado después de alguna acción y gana más iniciativa en el próximo. Eh, tal vez haya algo así, pero no sé. Pero la iniciativa creo que sería buena buena. Walker, ¿cuál es tu criatura favorita de D&D? Bueno, esto va, variando, esto va variando mucho. Depende de cuándo me preguntes. Eh, pero ahora mi criatura favorita de D&D es el... ¿Cómo se llama? Lo dije en el video de Fishman. Eh, hay un moco... Eh, de sangre de dragón Que intenta tirar arma de aliento y no puede Porque no tiene arma de aliento Así que digamos escupe, escupe Se escupe a sí mismo digamos. Eh, Parece digamos Tonto ¿eh? porque digamos, Solo tiene la, la reacción de, de, de, de tirar arma de aliento Pero no Creo que es ese Pero va, va variando esta respuesta Los dragones gemas Están muy buenos Dos sea, basotamentes habrán sido en algún momento. Eh... Pero bueno, va variando, va variando mucho. Adria. Tenés que hacer un stream donde por cada pregunta vaquero toma un vaso de cerveza y preguntáselo al final. <risa> Está bien. Tony, R, a jugar con tacos Sí. Eh, para, para cualquier persona que, que no conozca la, la regla de Taco o GACO, tal vez puede ser así. Eh... Era la, son las primeras reglas... Va, las primeras. Era la forma de combatir en Advanced Dungeons And Dragons, que vendría a ser Day de 2 y 1. Eh, era una cuenta re rara. Ahora no... Menos... Gracias. Gracias que me olvidé cómo era esa, esa regla, porque no me la acuerdo para nada. Y menos mal que apareció la clase de armadura para solucionar todo, porque era súper rara la regla. Algunos bichos tenían taco más 8, menos 2, no me acuerdo, para nada. Eh, pero juego muy poco con eso. Menos mal Fran Leon, no por mí Está bien Así que no estaba hablando de vos Hablando de cualquier otra persona, menos de Fran Nadie está hablando de Fran Conozco un master que tiene un complejo de poder bastante potente Siempre hay un NPC aliado en peleas Mata a todos los rivales de un crítico Si no es de un golpe normal Y siento que a veces no da tanta relevancia a los personajes de los jugadores ¿Qué debería intentar? ¿Debería intentar racionar con él a pesar de no estar en su mesa? Si no estás en su mesa, no te corresponde. Lo cierto es que. Eh, esto es algo que el grupo debería hablar. Preguntar a los jugadores si, si ellos piensan algo de ese. PCDNPC. Eh, y si, si el DM te pide alguna crítica porque vos estás ahí de espectador. Andá y dásela pero si no estás en tu mesa no te corresponde. <risa> eh, debería ser de interno del grupo. Entiendo tu, tu situación. Son muy raros estas situaciones donde el DM tiene un NPC que ata destruye. He cometido ese error eh, y es justamente lo que vos decís. Le quita relevancia a los demás jugadores porque de repente los personajes no son tan importantes. De hecho me acuerdo me acuerdo de una historia que era era un grupo que tenía que, que escoltar una cara, un carruaje a otro lado Porque había alguien muy importante ahí adentro Y... A mitad del camino los ataca algo Tipo un gigante enorme Y ellos están perdiendo y de repente la persona sale del carruaje y mata al gigante tipo Girándolo y vuelve adentro Los jugadores dijeron ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos protegiendo a esta persona? ¿Qué sentido? Que nos proteja a nosotros. Y eso fue exactamente lo que pasó. Le quitó relevancia a los jugadores. Y... Eh... Es feo. Es feo. Eh, y, mi, y de, mi, mi recomendación es que hables con los jugadores. Eh, que les preguntes a ellos qué les parece. Si se sienten jugando así. Que incluso hablen con su DM. Eh... El tema es que al estar afuera Sola ajeno a esta situación es muy rara Tal vez Empezar a generar la, la duda de los jugadores Catulo, Hay un podcast en Spotify, YouTube Mates y Dragones. Ah, los conozco Justamente tocan el tema de iniciativa en uno de sus capítulos Ah, lo, lo voy a buscar, lo quiero escuchar eh, Porque sé que están Pero nunca, les, nunca, nunca nunca me pude poner a escuchar en su capítulo Me encanta la iniciativa de los podcasts eh,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 Tal vez, 4 o 5 grados menos, no lo sabemos Pero sería un hechizo para eso Ahora estaría de lo más fresquito Yo y todas las personas a mi alrededor Quacker, <risa> ¿Qué edición juegas de D&D? Actualmente estoy dirigiendo una partida eh, eh, de quinta edición La partida está en nuestro canal de YouTube que la streamamos durante todo este año Son como 50 y algo de capítulos eh, 7, 55, gracias eh, Gracias Gracias, ahí todos me aclararon que eran 55 eh, A <risa> eh, ¿a qué conjuro le pondrías tu nombre o el de un compañero? Uh Tiene que ser algo de frío Yo soy muy, muy básico para estas cosas Ah, perdón, leí mal la pregunta anterior ¿Desde qué edición juegas D&D? Gracias, gracias a <ríe> la Introducción bueno, Vamos a la de Joaquín. Eh, no la jugué eh, Consecutivas jugué, La primera edición no la jugué Pero jugué la segunda Tercera, 3.5 Cuarta, muy muy poquito La que menos jugué fue cuarta Y quinta edición eh, Estuvo bueno jugarlas como experiencia, digamos, no no siento, digamos, que sea necesario para nada, digamos, recorrer las anteriores porque quinta edición tiene buen material para para trabajar, pero si te interesa encontrar gente dispuesta a jugarlo puede ser una buena buena visita al pasado porque tiene reglas raras, tiene los manuales están escritos de una manera súper extraña, los manuales actuales de D&D eh, son muy amigables para el lector. Entiende bien lo que se quiere decir Hay una regla, explican exactamente qué es esa regla. las anteriores no son tan así. De hecho, una, una cosa muy conocida es que Gary Gygax era muy buen diseñador de juegos, muy malo escribiendo. Entonces, los manuales que escritos por él eran medio, medio complicados. Hay otros nombres de, de las personas que trabajaron de IDEA a lo largo de los años: héroes. Que, que tradujeron todos los pensamientos de él a, a palabras más accesibles para todos. Eh, pero juegue, juegue, es así. Eh. Ahora sí, ¿a qué conjuros le pondrías nombre o el de un compañero? Eh. Vamos a leer el hechizo, a ver si estoy en la correcta. Clarísimo, eh. Creo que era el de, el de formar agua, ¿cómo era? Eh, ¿Water? Porque está el de crear comida y bebida, que me parece el mejor hechizo para tener, digamos, acá, pum, de repente una pizza. Eh, el problema es que te, te aclaran en el hechizo que la comida es, eh, no tiene sabor a nada, simplemente tiene nutrientes. Eh... Pero el de darle forma al agua está muy interesante porque de repente puedes congelar un pedazo de agua, cambiarle el color, la corriente. A me gusta, me gusta. Cambiar agua. Mi nombre, León. Para pronto, ¿No? Bueno. Tarda. ¿Cuál es el, Esta creo que va a ser la última pregunta de la noche ¿Cuál es el mejor chamucho que te hizo un jugador para conseguir algo que quería? Eh... ¿Por qué tengo tan mala memoria para estas cosas? Luciana ha tenido algunos arranques así con su personaje, me acuerdo. Eh, generalmente son. No son, digamos, mentiras, pero son explicaciones demasiado complicadas. Están medio atadas con alambre. Para. para justificar una acción. Y eh, should, should. A veces. a veces. A veces, digamos. No lo podía creer, digo bueno dale, tira pers eh, persuasión. Eh, pero no me acuerdo ninguna. Eh, no me acuerdo ninguna. <risa> Perdón. Es una gran pregunta, pero soy muy malo conmigo. Estoy de de. voy a una jugando D ¿Cómo es? No, jugando tú Vale. Bueno. va a salir. Eh, perdón, no me acuerdo Algo que me resultó muy raro de las primeras o segunda edición Era que conseguir un conjuro nuevo Tenías que cumplir ciertas prendas En, en la vida real Sí, las ediciones viejas Como dije, estaban escritas raras Eran, eran cosas complicadas Por ejemplo un, Una cosa muy común Era que en, en, en la tumba de la aniquilación, Que no me acuerdo cómo se llamaba Creo que era así la, El manual básico original Por ejemplo una de las puertas, para, para poder acceder a una de las puertas no existía una tirada posible El jugador tenía que decir específicamente la acción que iba a describir y la puerta se le presentaba Y el jugador no tenía en ningún momento pistas para decir esa, esa, esa, describir esa acción Simplemente era algo que estaba al azar, que podía suceder al azar Eh... eh pero sí, eran ediciones raras. Eran, eran libros extraños. Los recomiendo. Como material de investigación, suena bien. Pero eran libros raros. Eh, eh, y voy a aprovechar la última pregunta de la noche. Eh, de Cthulhu también. ¿De dónde está sacando las recetas de las razas? Eh, está el libro que se llama... El eh, festín de los héroes o Heroes Fist, donde cocineros chef, que Juan de Id hicieron esa tenés una cada sección no hay no están todas las razas están hay, hay elfos enanos medianos y humanos y después están las otras eh, que están buenas están re buenas la verdad y además te dan eh, después te dan un cada al final de cada sección tenés la la fotito de el menú del, de la de la taberna que tendría esas comidas, fue lindo, muy lindo. Que bueno, creo que llegamos al final de la noche. Estuvo re lindo hoy. Mucha gente nueva, gracias por pasar a todos gracias por venir. Muy, mucha gente copada, muchas preguntas. Espero haber respondido <ríe> todo lo que pude eh, o, o haber ayudado en algo. Recuerden que el próximo es el último stream de Hidratarse. Eh,